Hoy es hoy y nada más Hoy es lo que hay No esperes más Mañana será Quizá lo mismo Vendrá bien o mal Eso se verá Hoy es hoy Y es la única verdad Ya veremos Mañana que será? Ya veremos cómo la vida vendrá Hoy es hoy Y mañana más Y así cada día de la semana Que pasa a veces como si nada Se vuela el tiempo entre rejas Siempre habrá algo en la bandeja Y no te preguntes nunca Ni afirmes que así será Porque el futuro no existe Pero sin duda lo verás Todo lo demás es imposible No vale la pena intentarlo Los días pasan paso a paso A lo imposible no le hagas caso Hoy es hoy y nada más Hoy es lo que hay no será más Mañana será Quizá lo mismo Vendrá bien o mal Eso se verá Hoy es hoy Es la única verdad Ya veremos mañana ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y así cada día de la semana que pasa a veces como si nada. Se vuela el tiempo entre quejas. Siempre habrá algo en la bandeja. Hoy es hoy nada más. Hoy es lo que hay no será más. Mañana será quizá lo mismo.